Mi nombre es Matías Rosas, vivo en Freventos, eh, me encuentro estudiando Ingeniería Mecatrónica en la UTEC. Tuve la hermosa oportunidad de, en enero de participar del programa SUSI. Tuve también la hermosa oportunidad, no solo de conocer el país, sino conocer a sus personas. Eh, que La verdad, te abre muchísimo la cabeza y va más allá de, de todas perspectivas y te motiva a hacer muchísimo más. Eh, una de esas cosas que me motivó fue a postularme a otro programa eh, llamado WIF, University Innovation Fellows, donde así aprendemos distintas herramientas del pensamiento de emprendedurismo, el cual no solo tiene que ver con empresas, sino también eh, cómo encarar distintos problemas desde distintos puntos de vista, cómo generar una comunidad o un grupo, cómo generar eh, ese lazo unión para poder afrontar un problema en conjunto eh, y poder resolverlo. No solo me ayudó como persona, sino también me ayudó a cómo encarar distintos programas de estudio dentro de la universidad, ayudando a mis pares. A pesar de que, como decía, vivo en Frevento, en el interior, este tipo de programas es para todos. No hay que tener miedo a afrontarlo, a acudir a la convocatoria y presentarse, a hablar, fallar. No, no, no hay que tener miedo a eso. Es más, nos ayuda a crecer y a poder afrontar de nuevo el reto con mayor ahínco y poder lograrlo y que insto a los jóvenes de todas las edades de, de poder participar de esto, realmente es algo muy enriquecedor eh, y que les va a ayudar a uno a afrontar la vida de una manera y a visionarla a futuro de, de una manera muy distinta a la que, a la que uno empieza el viaje.